organizaciones de la sociedad civil. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil en México que han estado luchando por la legalización de la marihuana y que han, y que han trabajado por influir en la política gubernamental en este ámbito. Eh, hay muchísimos ejemplos, está... Eh, la Asociación Canábica de México, está Canamich, Grupo Canamich, está infinidad de grupos, Grupo Canasur, eh, que es la Asociación de Canábica del Sureste, y pues todas estas empresas, todas estas asociaciones civiles, todas estas... Sociedad civil organizada, pues también ha sido un papel indispensable e indiscutible en la regulación de la marihuana y las empresas del sector privado, desde la legalización del cannabis en México, desde que se comenzó a hablar de la legalización del cannabis en México, han surgido muchas empresas del sector privado interesadas en participar en la industria del cannabis. Estas empresas... Y sabemos que hay muchísimas empresas. Esas empresas han trabajado para obtener licencias y permisos para cultivar y distribuir cannabis y han influenciado la política gubernamental a través de su participación en el sector. También las organizaciones internacionales, o sea, no nada más los políticos, no nada más el gobierno federal, no nada más la sociedad organizada, sino también todos nuestros. los. las empresas eh, que, que no precisamente han estado, sino las organizaciones internacionales. También hay una infinidad de organizaciones internacionales que han influido en la política del cannabis en México, como la Organización Nacional de las Naciones Unidas para el Control de Estupefacientes, la onu -C. Ha sido un actor clave para la regulación del cannabis a nivel internacional y ha influido en la política del cannabis en México a través de sus recomendaciones y directrices. Si ustedes están interesados en aprender más de este o, o como so, como, sobre cómo iniciar en esta industria de cannabis. En mi curso digital, Green Startup, es perfecto para ti. En este curso les vamos a proporcionar toda la información, las herramientas que necesitan para trabajar, para hacer crecer su propio negocio verde. ¿Cómo pueden adquirir el curso? Pues mándenos un mensaje aquí a esta página de Pablo Luna. Mándenos, no duren en visitar el sitio web también. Pueden visitarlo, pero mándenos un mensaje, digan yo quiero el curso y pues muchas gracias por ver este video. Espero que hayan disfrutado y aprendido sobre los actores políticos clave en la regulación de la marihuana en México. No es en visitar esta página cada vez que quieras ver un video sobre los temas más recientes sobre el cannabis legal en México. Y para que puedas obtener eh, información sobre mi curso digital Green Startup y cómo puedes adquirirlo hasta la próxima, espero que esto les haya ayudado a todos los que están dentro de estas organizaciones, a todos los que estamos eh, desde Canamich, a todas las personas, vamos a leer los mensajes, ya saben que siempre los, los leemos Canamich, equipo Canamich presente, un fuerte abrazo a todos los equipos de Canamich, que son realmente gigantescos ya estamos aquí, Rodrigo, saludos, un fuerte abrazo Rodrigo Saludos a nuestros hermanos de Texcoco, dice Canamich. Morela Casas, nunca falta, dice, a la espera del curso y del libro. Todos van ya, ya están a la espera de este curso. Si tú quieres iniciar tu negocio, si tú quieres emprender desde cero, pues te recomiendo mucho que estés siguiendo el contenido de esta página. Los que van llegando pueden ir compartiendo. Hoy vimos quiénes fueron los actores clave en la regularización de la marihuana en México. Así es de que pues esto es cuánto. Nos vemos hasta la próxima les doy un fuerte abrazo fraternal y ma mañana hay live, ¿eh? entonces estén atentos todos los días a, entre 10 y 11 pm, tiempo del centro de México. Hasta la próxima, es cuánto?